Sí, exceso de dinamita por parte de estos manifestantes violentos y ustedes pueden ver ahí, proyectil de arma de fuego es un proyectil de arma de fuego que no usa la policía en estos momentos que solamente hace contención y restablecimiento de orden público y estamos siendo casados todavía con esos dinamitazos y de nuestras instalaciones que puedan ser dañadas y las personas que están en la zona pero seguimos pacificando y seguimos restableciendo el orden público en este punto. Sí, seguramente hemos visto a algunas personas y haremos conocer oportunamente las mismas que tendrán que ser puestas a disposición de autoridades competentes. Sí, hay mucho dinamita, hay mucho palo, hay mucho movimiento, estilo de arma de fuego, pero estamos logrando pacificar y logrando tener el control del área, el control operacional porque tiene que ser toda fuerza pública entrenada, y esta es la fuerza pública que garantiza la seguridad a su pueblo, tiene el restablecimiento del orden público, la defensa social y el cumplimiento de las leyes. Y eso es lo que está logrando hoy esta fuerza pública de la policía boliviana. Personas heridas, arrestadas. Sí, también, personas... también se va a hacer el recuento final, seguramente hay de nuestras filas algunos heridos. Pero ese es el costo del restablecimiento del orden público y del cumplimiento de la ley y de la defensa de la sociedad. ¿Tú sabes algo del diálogo que se ha No, nosotros no lo un comentario de diálogo, no lo puse a un comentario de Para que todas las manifestaciones de violencia. Muchas gracias. Fueron las palabras del subcomandante departamental de La Paz, el coronel eh, Romero, quien ha informado sobre a bueno, la los la hechos registrados de esta la, de la tarde. No, se están suscitando los enfrentamientos.